segundo práctico es una cuba que tiene agua con ácido, un medio ácido para que sea conductor tenemos una fuente de, de tensión ¿eh? no importa pero vamos a ver más adelante en principio de eso y tenemos distintos elementos que van a ser nuestros terminales con distintas formas por ejemplo, estas dos barritas la vamos a sumergir en el medio ácido y vamos a conectar la fuente en cada uno de los extremos. Estamos aplicando una diferencia de potencial de aproximadamente 6 volts. Y estamos con el multímetro, que mide muchas cosas, está conectado en la escala de 10 volts, difícil que lo vean de ahí arriba, para medir en la tensión de corriente alterna, que es la que estamos utilizando. En la unidad 9 vamos a ver este tipo de, de corriente, por ahora el fenómeno que queremos ver es otro. Vamos a hacer coincidir uno de los terminales de nuestro instrumento de medición con el potencial de la referencia, o cero, y vamos a tocar con el otro terminal del instrumento, el otro extremo. ¿Se alcanza a ver la aguja? Bueno, ahí estamos midiendo un poco más de 6 volts, casi 7 volts De extremo a extremo. Es lo que está entregando nuestra fuente. Fíjense qué pasa si yo este terminal, que lo puedo hacer navegar, moverse por el agua, lo voy acercando hacia el otro. Va disminuyendo el potencial medido hasta hacer contacto medir cero no hay diferencia de potencial no hay, no hay diferencia de, de, de energía potencial es como que tengo eh, los dos elementos a la misma altura si me desplazo hacia el otro lado es como si estuviera elevando la altura y ganando energía potencial eso sería una analogía con la energía potencial eh, y la energía cinética ¿no? eh, física 1 lo que tenemos que encontrar es... Fíjense qué pasa si yo me clavo en 6 voltios por ahí. ¿Qué pasa si me muevo de forma paralela al electrodo? No cambia ese voltaje. Estoy construyendo lo que se llama una línea o superficie equipotencial. Tiene el mismo potencial. Tengo que hacer este mismo dibujo para distintos voltajes, por ejemplo, 4 voltios. Me desplacé más cerca del terminal de referencia, cero, en negro, y llegué a 4 voltios. Si me desplazo otra vez paralelo al electrodo, aproximadamente, tengo que en esta línea hay 4 voltios. Como vieron, acá había 6, un poco más acá 4, y un poco más acá, dos volos. Cada cierta cantidad de centímetros que me desplazo acercándome, en una línea paralela, tengo una superficie equipotencial. Bueno, ¿qué sabemos? Que las líneas de campo eléctrico son siempre perpendiculares a estas superficies equipotenciales. Entonces... En base al dibujo que les acabo de mostrar de las superficies equipotenciales, ustedes dibujen las líneas de campo eléctrico perpendiculares, siempre perpendiculares. Ahora vamos a hacer con otro tipo de figura. Cambiamos el, cambiamos y tenemos una figura redonda, nuestro terminal redondo. Vamos a dejar esto haciendo contacto por acá. Y vamos a ver qué sucede. Fíjense, 6 bolos. Si me muevo paralelo a esta figura, tengo 6 bolos. Acerquémonos más hacia la otra terminal, hasta llegar, por ejemplo, a 4 a voltios. ¿Qué pasa si me desplazo paralelo? Bien paralelo. Va disminuyendo levemente el voltaje. Hay, esto hay que ser muy preciso. Entonces, para mantener los 4 voltios, tengo que ir dibujando una muy sutil semi se eh, una, una, una curva muy sutil. Veamos en 2 volts, aproximadamente acá. 2 volts. Si me desplazo hacia arriba, va disminuyendo el voltaje en línea recta. Entonces, para mantener los 2 volts, voy a tener que ir dibujando... Ven cómo fui dibujando un arco. ¿eh? un arco. Y cuanto más cerca estoy de terminal el redondo, por ejemplo ahí hay un gol, más cerrado tiene que ser el arco para mantener un gol. ¿Eh? Bueno, ese dibujo aproximado son las superficies equipotenciales y las líneas de campo eléctrico van a ser siempre perpendiculares, siempre van a tener que cruzar a 90 grados respecto a esto. Así que, con eso, tienen que imaginar y dibujar ustedes las líneas equipotenciales. Continuemos. Con dos terminales redondos, ya se podrán ir imaginando qué es lo que va a pasar. Cuando estoy cerca del primero, por ejemplo en 6 volts, para mantener los 6 volts, fíjense el dibujo que voy a describir tengo que hacer una semicircunferencia ovalada por ahí con 4 volt es aproximadamente la mitad es casi casi casi es una recta prácticamente porque estoy a mitad del camino la influencia de la forma de uno de un terminal y del otro hace que de un punto, una línea recta en este punto. Y hacia el otro lado va a ser igual, va a ser simétrico porque las figuras son, son, eh, son iguales. Y por último, circular, concéntrica más grande. Para mantener, supongamos 5 volts, tengo que ir haciendo un radio, desplazándonos por un radio, igual, 5 volts para 3 volts, por ejemplo, más cerca de la, de la circunferencia más pequeña, por ahí, y man, tratando de mantener el radio constante. Bueno, se imaginarán las líneas de campo eléctrico, una cuestión, las líneas de campo eléctrico siempre las representamos desde el terminal positivo hacia el negativo. El terminal positivo es el rojo, entonces van desde el rojo, saliendo del rojo y entrando hacia el terminal negativo, que es el negro.